Muy buenas tardes. Estamos en la tercera sesión del taller de creación poética de la Casa Gonzalo Rojas, especialmente dedicado para todas y todos ustedes. En la sesión anterior abordamos la función poética y algunas de sus figuras literarias, ¿cierto? Como la rima, las comparaciones, las metáforas el hiperbatón, los juegos de palabras, los contrasentidos y los eufemismos. El lenguaje, como sabemos, es el medio con que contamos para comunicarnos. De hecho, vimos el sistema de comunicación, donde el mensaje ocupa la función poética o la función poética está inserta en el mensaje. Como saben, tenemos varios tipos de lenguaje. El lenguaje hablado, el visual, el de señas y el lenguaje de imágenes que abordaremos próximamente. Como bien sabemos, la lengua es un sistema de signos relacionados y dependientes entre sí y de una serie de reglas de combinación. Esa es la estructura de la lengua. Una palabra está constituida de dos partes. Una es el significado y otra el significante. Lo veremos en detalle en unos momentitos más. Aunque la función poética del lenguaje es usada principalmente en la literatura, tanto en verso como en prosa, también la utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, en el que constantemente usamos muchas metáforas, contrasentidos y juegos de palabras. Otro ámbito donde se utiliza ampliamente es en los anuncios publicitarios, con el fin de adornar y convencer la idea que nos están exponiendo o incitarnos a consumir el producto que nos ofrecen. Este tipo de lenguaje lo encontramos también en los dichos y refranes, así como también en muchas adivinanzas, acertijos y charadas. Además, como en muchos casos, esta función del lenguaje se combina con una o más de las otras funciones, formándose estructuras de expresión que son bastante complejas. Como ejemplo, el sol brilla como oro en todo lo alto. Aquí tenemos una oración que es referencial y poética a la vez Quiero en esta introducción de la tercera sesión Y primer video de la tercera sesión Leerles un poema de T.S. Eliot Thomas Stearns Eliot Los hombres huecos un penique para el viejo gay. Somos los hombres huecos. Somos los hombres muy rellenos. Inclinándonos juntos, casco lleno de paja, alas. Nuestras voces secas, cuando susurramos juntos. Son quietas y sin sentido como viento en hierba seca, o patas de rata sobre el cristal roto. En nuestra seca celda, figura sin forma, matiz sin color, fuerza paralizada, gesto sin movimiento, aquellos que han cruzado. Con ojos directos al otro reino de la muerte, nos recuerdan, si acaso, no como perdidas almas violentas, sino solo como los hombres huecos, los hombres rellenos. Ojos que no me atrevo a encontrar en el otro reino del sueño de la muerte. Estos no aparecen, allí los ojos son luz de sol sobre una columna rota, allí está un árbol balanceándose. Y voces están En el viento cantando Más distantes y más solemnes Que una estrella desfalleciente No me dejé que esté más cerca En el reino del sueño de la muerte Déjenme usar tan deliberado disfraz Abrigo de rata, piel de cuervo Tablas cruzadas en un campo comportándose como el viento se comporta, no más cerca, no es encuentro final en el reino del crepúsculo. Esta es la tierra muerta, esta es la tierra de cactus, aquí las imágenes de piedra se levantan, aquí ellas reciben la suplicación de la mano del muerto, bajo el parpadeo, de una estrella desfalleciente. Y así es, en el otro reino de la muerte, levantándonos solos a la hora en que estamos, temblando con ternura, labios que besarían de oraciones a piedra rota. Los ojos no están aquí, andamos a tientas y evitamos la palabra reunidos sobre esta playa del río hinchado, sin mirada, a menos que los ojos reaparezcan como la estrella perpetua, rosa de muchos pétalos, de reino crepuscular, de la muerte, rosa de muchos pétalos, de reino. Aquí vamos alrededor del cactus, cactus, cactus, Aquí vamos alrededor del cactus, a las cinco de la mañana, entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto, cae la sombra, porque tuyo es el reino entre la concepción y la creación. ¿Qué ejemplo más Indicado para ver la aplicación de la función poética En verso libre T.S. Eliot, gran poeta Les recomiendo leerlo Porque en realidad de él y de muchos otros Podemos aprender a mejorar en el camino de la escritura Recuerden, tenemos que vestirnos de palabras de versos, de prosas, para poder crear. Leí específicamente este poema de Eliot, eh, denominado Los Hombres Huecos, para que ustedes vean que para crear hay que hacerlo en libertad, sin reglas, sin dogmas, en plena libertad, sin prejuicios. Quiero que ustedes sepan, que si al menos hasta aquí han aprendido que hay que crear en plena libertad, yo me siento realmente muy feliz, porque creo que es el principio, uno de los fundamentos para la creación poética y literaria en general. Ciertamente ya lo hemos visto, porque no solo hay que alinear las palabras, tenemos que hacerlas coherentes, ¿cierto? Y crearlas con mucha, con la más amplia libertad. No olviden esto, porque una vez que lo hemos aprendido, jamás lo olvidaremos. Hay que leer, observar, reflexionar, crear. Libres absolutamente libres, solamente vestidos con el ropaje maravilloso de la palabra, de los significados, de los significantes, para elaborar metáforas, aliteraciones, hiperbatón y formar el poema de acuerdo a nuestro momento creativo, de acuerdo a nuestro momento de vida, porque todo lo que nosotros vivimos influye en nuestra creación. Lo bueno, lo malo. Tal vez más lo malo que lo bueno para crear un poema o una prosa poética. Espero que hayan asimilado estas sesiones, estos conocimientos imprescindibles para la creación, que no debemos olvidarlos o guardarlos en un cajón, sino que sacarlos para que vuelen junto con la imaginación, con la fantasía y nuestra interioridad, aquella con la que nos viste, la palabra, cuando la reflexionamos para externalizarla en una obra poética, como es el objetivo de este taller. Quiero recordarles mi correo, ingotgers.com No lo olviden espero sus trabajos, espero la, que exista entre nosotros una retroalimentación y, y poder leer, revisar sus trabajos para ir aportándoles, de, de alguna manera esto sirva para enriquecer sus conocimientos y que puedan sentirse el día de mañana más seguros para mostrar una obra sin pudores y sin prejuicios. Escríbanme ingodgers.com. Visiten la página de Casa Gonzalo Rojas. Hagan comentarios. Necesitamos esa retroalimentación. ¿Estamos bien? ¿Necesitamos mejorar qué desean ustedes? ¿Tal vez necesiten al, alguna otra cosa que podamos aclarar, resolver, plantear? Ustedes ya saben, yo estoy expectante, esperando a donde nos lleve esta palabra, estos conocimientos... Estos poemas creados eh, todos para ustedes especialmente, o sea, bueno, los poemas de otros autores son también eh, indicados, señalados, para que ustedes también conozcan más autores y vayan entonces alimentándose mucho más en cuanto al conocimiento experiencia lectora y que esa experiencia lectora los lleve a escribir veamos entonces los ejemplos que he preparado para ustedes en este en esta sesión tercera en este video 1 y los ejemplos están en el video 2 de la sesión 3 no lo olviden. Muchas gracias por su atención.